Nunca pensé que yo fuera capaz de utilizar esto, o sea, como desnuda. Cuando yo me puse esta ropa, yo salté, yo brinqué, bailé la gambada También hice el paso de Anita, hice de todo, ¿ok? Hice de todo ¡Hola, Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale, te voy a esperar! te suscribirse a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y también tengo TikTok que nunca lo ponen, pero bueno, lo tengo, ¿ok? Mis amores, en el video de hoy ustedes lo han pedido y lo han pedido con ganas de verdad. A mí. Muéstranos un haul de Fashion Nova, de Shane, de Diva Boutique, una tienda que no sea tan cara de tanto money money money kiki Así que hoy se ha dado mis amores, he hecho una comprita money money money kiki en Diva Fashion Boutique Y vamos a ir viendo cada modelito, lo vamos a ir también como que diciendo si me queda bien, si me queda bien Que ustedes creen, que ustedes dicen, me o no me favorece bueno déjenme de hablar y que llegue el primer modelo Amores, es este que está por acá, bien florecita, bien color de verano Aquí llegué, llévame para la fama, llévame para Punta Cana, yo quiero una mamá Juana La blusa, mis amores, tiene como si fuera ya el brasier montado Es decir que no importa tu tipo de seno, este lo favorece muchísimo, muchísimo Miren qué bonito este elástico también Y ahora les voy a mostrar la falda La falda tiene una parte de adelante hermosa, hermosa Con un abierto que no les puedo explicar lo lindo que está Super sexy, rrr. ven, mírame, soy sexy, miren el abierto este, por Dios, por Dios, como les estaba diciendo, te lo puedes combinar con un t-shirt blanco, quizás una blusita más marrón o una blusita en estos tonos también, lisa, claro está, porque ya la falda tiene muchísimo, muchísimo, yo lo estuve utilizando con una carterita y también le monté unos taconcitos, pero ustedes saben que yo amo los tenis, así que para mí también se vería muy fresco, muy bonito. Con unos tenis bien bajitos blancos, con unos mocasines, y en ese momento, entonces, si sí, no me pondría la blusa en calidad, mis amores, vamos a darle, vamos a hacer un conteo del 1 al 10. Yo a este le voy a dar un 9, casi 10. Es de las que más me gustó cómo se me veía cuando me lo probé. De verdad que siento que me favorece muchísimo. Ustedes saben que yo ahora he aumentado unas libritas y esto me lo enmascaró, más caro que nada más que por eso le doy el 9 tuendo, mis amores. Y es este vestido color mamey, color zapote. como ustedes le dicen a esta fruta que va a salir por acá? No sé, donde edición... Piense ponerla, es un mamey para mí, mis amores Déjenme decirle yo no soy de usar muchos vestidos con escote Porque siento que soy de espalda un poquito ancha Y los bracitos también los tengo un poquito gorditos Quizás son complejos míos, quizás son complejos que se me han creado con el tiempo El hecho es que casi nunca los utilizo Pero este color, mis amores, me favoreció tanto, pero tanto, tanto, tanto Me encantó, me encantó Y amé todos estos vuelos, mis amores Porque todos estos vuelos disimulan muchísimo los gorditos, las roquitas que nos salen cuando vamos a comer y se nos va a escuchar además Yo lo estuve utilizando con unos taconcitos también Pero creo que se vería bello con unas sandalias bajas Con unas carteras estas que son así como tejidas de mimbre Ay Dios mío, yo creo que se vería demasiado, demasiado hermoso Y a este le vamos a dar Yo creo que a este le vamos a dar Ay, yo le quiero dar 10 Yo le quiero dar 10 porque yo creo que fue mi favorito No, no, le voy a dar 9 porque yo creo que fue mi favorito Más favorito del favoritismo Ok, 9 Ok, 8 y medio Ok, ya está, le voy a dar 8. Le voy a dar 8 porque a mí me hubiera gustado quizás que tuviera algo así, así, para yo sentirme un poquitico más segura. Pero no lo necesita. Así que 8, 8 y medio Y a este que está por acá le voy a poner. Quítate tú que llego la caballo. Yo me sentí empoderada, dueña de todos mis rollitos. Dios mío, nunca pensé que yo fuera capaz de ponerme una ropa así Nunca pensé que yo fuera capaz de utilizar esto O sea, como desnudo Mis amores, yo era... Cuando yo probé esto, o sea, yo me sentí gatúbela. Yo me sentí Evie Queen y Halle Berry a la vez Imagínense que ellas dos... Miren, los guantes. Déjenme decirle, viene una tendencia de guantes muy, pero que muy fuerte. Yo he usado guantes anteriormente, normalmente son como de tul, de seda, más niña buena. Aquí estoy, soy una. Pero estos guantes, así que ha sacado clima ahora muy valenciada también. Y esto que está por acá, mis amores, una pieza súper cool. Miren. Mi patita entera estaba ahí adentro y lo puse con unas botitas porque siento que con unas sandales no se me va a ver como que tan cool Este topecito en Cuba se llama Bajichupa, en Dominicana se llama Bajimama y, y aquí se llama un, un top, ¿no? Un, un, un top, es un top así, es una cosita de nada pero asienta también aparte el negro es tan elegante It's such a happy color, pero bueno yo a este, por ser tan pero tan sexy, le voy a dar un 9.5 9.5 porque cuando yo le salga así a pushy, pushy va a morir muerto Morir, morido, muerto ¡Tadán! Y aquí está el próximo Ok, aquí tengo encontración de sentimiento ¿Esa palabra existe? ¿Existe, no? Encontración no existe. Encuentro Ok, tengo encuentro de sentimiento Este es mi color favorito, el rosa O sea, yo amo el rosa en todas sus tonalidades pero mis amores este que está por acá yo siento como que quizás yo porque no tengo tanto gusto a mí no me quedaba tan bonito quizás cuando yo tenía los implantes esto iba a ser como que una bomba demasiado demasiado lindo para mí pero no me sentía tan cómodo porque como tenía que tener como que un a ver es a lo único que le voy a dar un 7 y medio y solamente por eso ok ese detalle es mío personal yo siento que a las demás personas demasiado demasiado bello esta pieza yo la voy a utilizar por separado. Aquí te voy a dar un sitio pero solo por esto, ¿ok? Eh, solo porque yo soy planchada. Aquí ya puedo decir qué puntuación le voy a dar. ¿Qué puntuación yo le di? ¿Qué yeah, le yeah. yes, ¡Mi amor es! Yo puedo vivir en esta ropa. Yo miren, cuando yo me puse esta ropa, yo salté, yo brinqué, bailé la gambada, quizás también hice el paso de Anita, hice de todo, ¿ok? Hice de todo. ¡Qué ropa tan cool, tan cómoda! Sí. Ok, yo te voy a dar un 11 Yo te voy a dar un 11 Es la cosa más cómoda del mundo Es tela de algodón con un pedacito de jean también Pero es como crop top Pero a la ve queda ancho Yo me sentía tan a gusto con esta ropa Y siento que se vería bien No solamente como yo la utilicé Pero con unos tacones yo creo que también se vería muy, muy cool Esas como una cartera así cruzada Tiene un 11 por pelo y es mucho que Oh my god Mis amores, esto se parece Esto es como un dupe. Para mí es un dupe de un Padbo. Los Padbo son extremadamente caros. Yo he comprado Padbo anteriormente. Y es como que demasiado, demasiado caro. Solamente lo utilizo una vez. Y esto tiene como que el mismo corte de Padbo. La tela es súper rica, súper fresca para el verano ahora. Enseña lo suficiente, pero te sigue dejando como que un poquitico fina y recatada. Esto acá, como tiene el elástico por atrás, te sujeta súper bien el gusto. No necesitas ajustadores para nada. Qué lindo está, para un baby shower, para un bautizo, para una fiesta, para un brunch O sea, es una pieza tan pero tan versátil a ti Solo porque a otros le di 11 que te voy a dar 9, ¿ok? Te voy a dar 9, no te pongas bravo Damn. I'm still, I'm still Jenny from the block <ríe> Déjenme decirles de esta ropa, yo la vi en rosado, mis amores Y es como que ¡pum! ¡Ca Una noche tuya en una discoteca, una noche tuya para irte de vacaciones esto trae unos guantes, no les puedo explicar Ah, la tela es súper cómoda, aunque la vean con brillitos así, súper cómoda Se me adaptó muy bien a estas curvas peligrosas que yo tengo Y díganme me hago estos guantes Aprendí en ese momento cuando me vi con ella, dije Wow, yo debo empezar a amar estas curvas peligrosas que Dios me ha mandado Y que la cuchara me ha dado Una noche usted quiere sorprender a su pareja Y le sale así de momento del cross y dice Vámonos a la disco, vámonos a bailar y se engancha esta ropita. Para el verano, para mí es un 10 de 10. Soy una rumbera, rumbera salvaje, salvaje. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y como las uh, uh, uh. Este vestido me recuerda a esta canción. Y aquí están mis amores. Definitivamente es un vestido de gala, un vestido para este, de fiesta. A rumbear literalmente. Este color es demasiado, demasiado lindo La tela, demasiado, demasiado rica Me encantan todos estos vuelos Se te entalla al cuerpo Parece una Barbie rosada Tú te mereces un 10 de 10 y ahora sí vamos a terminar este video, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias también por mandarme esta recomendación Y como pueden ver, podemos, mis amores, adornar nuestras ropa que quizás no cueste tanto money muy money, money kiki Con otras cositas que tengamos de marca, como una cartera, unos zapatos, todo está en tu estilo Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado, el mundo de Camila, por ahí